Esta es una proposición ¿no? de ley casi más propia de la época de la burbuja inmobiliaria, ¿no? cuando los eh, dividendos que se podían obtener después de las recalificaciones de terrenos y los cambios de usos en las ciudades de nuestro país eran tan suculentas como para permitir incluso pues, pagar obras de modificación de, de trazados de ferrocarril, soterramiento de vías y, y demás. Eh, no parece que en la actual época, en la cual los, los dividendos de la especulación inmobiliaria o del cambio de usos del terreno permitan hacer este tipo de, de cosas, ya digo, no parece una, una proposición típica, de, o sea, pro, propia de estos momentos en los cuales eh, estamos viviendo. Por eso, desde mi grupo parlamentario hemos planteado unas enmiendas que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular las ha casi explicado someramente, pero que devienen de acuerdos incluso adoptados por el propio Ayuntamiento de Cuenca, una moción que se aprobó en instancias del Grupo de Izquierda Unida el pasado mes de octubre del de, de año 2016, el pasado mes de octubre, en la cual se reclamaba y la aprobó así el Ayuntamiento de Cuenca al favorecer la participación ciudadana en el ámbito de estas decisiones, puesto que se ha constituido una comisión eh, entre las diversas administraciones para estudiar el futuro de, de estos terrenos y, sin embargo, lo que sucede es que la sociedad civil, además movilizada, y motivada en diversas organizaciones que se mueven alrededor de la defensa del, del ferrocarril pues ni cuentan con la información ni han podido saber qué es lo que se ha debatido en las reuniones que incluso ya se han, ya se han llegado a celebrar por eso el plantear la necesidad evidente a nuestro entender de cumplir con ese acuerdo del Ayuntamiento de, de Cuenca, con esa moción y eh, poner en marcha mecanismos que favorezcan la participación ciudadana antes de que nos encontremos con, una, con un plato de lentejas de lo comes o lo dejas sino que la gente pueda, pueda opinar. Por otro lado, también valorar que a la hora de tomar cualquier decisión respecto al futuro del ferrocarril convencional en la ciudad de Cuenca no afecta solamente a la ciudad de Cuenca ni siquiera a la provincia de Cuenca sino que afecta a las cuatro provincias por las cuales se atraviesa esta, esta línea y que también pues, ayuda a vertebrar el territorio y a comunicar eh, pueblos que tienen a veces muy complicado el, el, el moverse de unos a otros y, y no hay más que ver en, esta, en estos últimos meses, cuando se ha producido el corte de la línea por, el, por cuestiones de nieve, como, como las alternativas eran muy, muy, muy complicadas para moverse por la, por la provincia de Cuenca. Por eso digo que eh, uno de las, de los puntos que nosotros proponemos en la, en la moción versa también sobre la defensa de la continuidad del, del ferrocarril y, en este sentido, es una línea que yo, como valenciano, eh, le tengo un cierto aprecio. Buena parte de su recorrido Transcurre por la provincia de Valencia, arranca en la ciudad de Valencia. Al principio forma parte de la línea de cercanías C3 de la, de la ciudad de Valencia. Es una línea que adolece de, de muchas carencias, tiene eh, unas necesidades clarísimas de fortalecer sus inversiones, fortalecer el mantenimiento. Y en la provincia de Valencia es donde más o menos se mantiene. En la provincia de Cuenca la, la tradición nos marca que los presupuestos generales del Estado le dedican más de 9 millones de, de euros a inversiones y mantenimiento en, en, en la línea en los últimos años y luego, sin embargo, Fomento no ejecuta esa partida y al final nos encontramos con que las frecuencias y el mantenimiento de esta línea en el interno de la provincia de Cuenca es eh, lamentable. Y no hablo del espectáculo que supone ver determinadas estaciones en determinados pueblos que parece más propio del tercer mundo que de una línea ferroviaria del siglo XXI en el, en el Estado español. Otro de los puntos que nosotros planteamos en la, en la enmienda es que no se especule con los terrenos, que no se juegue con el tema de sacar la estación, mover las vías y demás, sino que se refuerce la línea y, por lo tanto, al reforzar la línea se mantenga la centralidad de la estación dentro de la, de la ciudad de Cuenca. En este sentido, resaltar que el propio plan general de la ciudad de Cuenca, ya desarrollado en los años 90, contempla mecanismos a través del PERI número 9, creo que es, para poder urbanizar, no sé si son 14 de las 17 hectáreas de este, de este ámbito. Es decir, ahí el Ayuntamiento de Cuenca ha podido desarrollar este tema eh, con, con el propio planeamiento urbanístico que tiene aprobado hasta el momento. No es necesario eh, alterar la situación de la línea, alterar la ubicación de, de la estación. No hemos querido hacer unas en, enmiendas demasiado detalladas. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un elenco de, de propuestas que nosotros podemos compartir, y si fuese sí. eso apoyado, apoyado por el Partido Popular votaríamos favorablemente, porque entra en mucho más detalle, entra incluso cuestiones de movilidad dentro del, del ámbito de la ciudad de Cuenca, el traslado entre la estación de, de Adif, de Fernando Zobel y, y el núcleo urbano, y nos parece magnífico. La propuesta que hacíamos desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos es más general, es respetar el, la ubicación actual de la estación. Eh, defender la participación ciudadana de, de los ciudadanos de Cuenca antes de tomar cualquier decisión respecto a los terrenos y, sobre todo, defender el futuro de una línea que afecta a cuatro provincias, que vertebra una parte del, del territorio de, de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana y, de, y también de, de Madrid. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. Por el Grupo Parlamentario Socialista defiende su enmienda el diputado don Luis Carlos Auquilla. Muchas gracias, presidente.